Face, Martin, beats. Mis ojos brillan porque aún la tengo Guardo silencio pero grito por dentro Mamita lo siento pero... No moriría aquí viendo como un sueldo nada más atrapa mi alma de y perfora mis jalas, no puedo volar. Quisiera dar más y la crisis no ayuda, pero juro voy a acabar con esta camisa de fuerza. El vacío que hay en la mesa, aunque no anden en riqueza, yo Dando castigo, letra por letra. Mucha humildad, nada de falso, nada de fecas. ¿Qué? Tengo talento para esto, ahí tienes tú tu, tu respuesta. Andamos sobrado, bien orientados, matando la fiesta. No, uh -huh. lo voy a humillar más sabiendo a que tan por el ranking oh. que solo tan como comedia de Sankey Punky, oh, el estudio me llama, el vinilo entusiasma, paso seguro mi combi, todo siempre y todo con calma. La vida mi corta, por eso yo quiero vivirla, prefiero ser malo con la verdad que ser el bueno y solo fingirla. La vida que llevo solo a mí me interesa, cada cabeza tiene su mundo y en este rap me sobra destreza. Este tamaño no fue de gratis, el sentimiento tampoco, algo en el pecho se me comprime cada vez que me equivoco. Amarte, a no escribirte, a responderte a las 20 horas, bendito el hecho de tenerte ahora, a mí, mi mi es mi campeona la vida como tal es una lucha y me enseñaste a ser un luchador soñaste por nueve adulto y gracias a tu fruto soy quien he logrado ser hoy, la dignidad me cosechaste, desde el inicio de la confianza me brindaste, no hay error que reprocharte solo miles de razones para amarte y que prueban bendiciones para usted todo lo bonito le deseo en su amor me balanceo con su calor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 yo, yo. Hoy voy a salir coro, unos par de peso, millón en el proceso Hoy explota un blindado, no hay retroceso Así terminé preso, estoy alto de esta atadura, de la crisis que mata sin cura, de un empleo que apago sueños sin premura Me llevó a la locura, rescaté una punto 40, perdóname, sé que no es la senda El demonio me mantiene alerta, rico muerto nunca en una celda Estas drogas velocí inyecta Yeah. andamos en mascaraguas si no nos detectan. Perdóname, vieja, en el sistema me corrompí. Me corrompí. Yo sigo vivo, pero el la muerta no sobreviví. No no por lo mismo frenan sus sueños así como a, sí, como a mí. Te lo mereces todo, te haré millonario antes de morir. No pienso morir sin antes mirar que se siente reinar. Busco los dígitos solo por ti, bolsillo vacío, angustia fatal. Quiero tiempo para recuperar. Un día libre no alcanza para hablar. Siento que poco es lo que suele estar, Hay abrazos pero el celular. Y eso, y eso es todo el mínimo. mínimo, mínimo. Como mis horas en físico. Ah. Crítico, mi estado anímico, típico. Que siempre hay falta a reuniones. Y después alude a los cínico. A pocos visito y lo siento yo. Si no dependo de mi vida. Yo, pero lo juro que aquí ganaré Y siendo un peón, mami Discúlpame por dirigir tan mal Te debí hacer caso, me debí graduar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 Cabeza, aunque no anden en riqueza, yo, yo. Uh, eh. La pandilla siempre activa, amén. Abraham, el Mr. King, Slim Pablo. Siempre IRS en la puta casa. <muchas> JP Music. Estamos pregando uh, a los uh, luminarios. en la casa, uh, my yeah. yeah. Mista Mr. King, el uh, verdadero uh, demonio uh, me está jodiendo. Voy uh, estaré uh, uh, en la puta casa, Vuelta al juego, nigga, uh, De nuestro años, niño. Pero hood in the house, Brrr. nigga. Venezuela representa. Uh. Forever. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. Este es petare, man. Mire, este es mayor.